El nuevo Toyota Corolla Cross 2022. Corolla, el vehículo más vendido en la historia del mundo con más de 50 millones de unidades. Ahora el Corolla se transforma en SUV, lo que tú querías. Con altura, amplio, seguro y versátil. Con el totalmente nuevo sistema de seguridad Toyota Safety Sense que contiene sensores de precolisión, sensor de salida del carril, control adaptativo de crucero y control de luces altas y bajas automáticas. Siete bolsas de aire para la seguridad de tu familia. llave inteligente. El vehículo más seguro de su segmento. Ahora transformado en SUV. Como tú lo querías. Vega Móvil. Vamos más allá.